بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من؟ la yashgalu Oh, Dios mío, acrecienta en este día mi provecho de los actos de nada, y honra en este día con la preparación de mis peticiones. Me acerca en este día entre todos los medios, el medio que me conduzca a ti, oh, a quien me no distrae la insistencia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 la aceptación de las súplicas y buscar medios para acercarse a Dios. Leemos en la súplica, oh Dios mío, honrame en este día con la aceptación de mis peticiones. Una de las grandes bendiciones que Allah, que Dios le ha dado al ser humano, es deber y responsabilidad. El hombre en este mundo debe realizar su responsabilidad en la medida que le sea posible y lo que está más allá de su capacidad. Debe Pedírselo a Dios. Esta es una de las filosofías de la súplica. Aunque en el Corán Dios ha permitido eh, a sus siervos que responderá sus súplicas, es recomienda observar algunas condiciones y obtener algunos requisitos para que las súplicas sean aceptadas ante él. A continuación se mencionan algunas de las más importantes condiciones para la aceptación de las súplicas. Observar los protocolos de la súplica, purificar el alma y alabar y glorificar a Dios y salabat es decir saludar al profeta muhammad y su familia también y confesar sus pecados ante dios y también arrepentimiento y pedir perdón por los pecados y la pureza y eh, la pureza y licitud de la riqueza y la comida. Bueno, tras este proceso, especialmente después del arrepentimiento, se purifica el alma y el hombre estará preparado para hacer súplicas. Espero que seamos buenos seguidores para Ahlul Bayt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.